En Noticias de Ayuno festejamos mil suscriptores y con motivo de este logro histórico sorteamos una cinco de las 5 de las primeras compañeras comenten este post y esperen el viernes a las 14.30 en Noticias del Uno para que te puedas ganar una de 5 fantásticas remeras con de noticias de ahí. Éxitos y bendiciones. Y mucha suerte a todos.